Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un live de Borolo .org que propende por la protección al derecho a la protesta en y que en Colombia está en este momento cubriendo tanto como puede y de manera tan extensiva como le es posible todas las circunstancias que estamos viviendo en el marco de las protestas del paro nacional. Vamos eh, a tener una, una conversación eh, que, que hace o que busca hacer un balance de esta semana larga de manifestaciones, esta semana larga de convulsión social, esta semana larga de lastimosamente mucha angustia y mucho miedo. Quisiera de hecho empezar simplemente leyendo las cifras eh, que entrega el más reciente informe de la ONG Temblores que habla en este momento a 6 de mayo de 234 víctimas de violencia física 37 casos de víctimas de violencia homicida en los que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes 341 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas 26 víctimas de agresiones oculares, 98 casos de disparos de arma de fuego y 11 víctimas de violencia sexual en el marco de las protestas. Recordar por supuesto que la prioridad debe ser la gente y que ya existe una hoja de ruta para tramitar la proporcionalidad en las violencias y la proporcionalidad entre la reacción de la fuerza pública y eh, el derecho a protestar. Eso se llama Constitución Política de Colombia. Ahora sí, vamos a empezar presentando a nuestras invitadas e invitados. Empezamos por Janet Valdivieso, de La Liga contra el Silencio. Ella es una periodista ecuatoriana residente en Colombia, que ya ha vivido antes en Uruguay, Brasil y Cuba, y que en este momento debe estar extrañando un poco Uruguay, que cuenta historias desde las narrativas digitales, la migración y la ciencia política. Janet, bienvenida a este eh, live de Borolo. Hola, Santiago, y a toda la gente que pues nos está escuchando y acompañando y pues eh, como vengo de Ecuador conozco muy bien el tema de protesta social y pues gobiernos, inestabilidad, eh, derecho de la protesta social, así que creo que prefiero vivir en países muy democráticos, de, tanto de la tranquilidad como de la es, es, es efervescencia también social que, que, que lamentablemente a veces cuesta vidas y, y también quisiera pues eh, lamentar mucho todo lo que está pasando acá y todas las víctimas que, que ha cobrado este tema. Es verdad. Muchísimas gracias. Se encuentra con nosotros también Tatiana Pelaez, periodista feminista de Manifiesta Media, que es, eh, eh, una, un, que es efectivamente una media que está... Eh, arrojando una mirada de género sobre todos los temas de la actualidad que ha hecho un cubrimiento muy interesante y que además ha propuesto en general al gremio periodístico eh, un enfoque de género que nos permite ver todo desde una lente distinta a lo habitual y convencional. Eh, Tatiana, bienvenida. Muchísimas gracias Santiago, eh, a Orolo y a todas mis compañeras y compañeros aquí presentes, pues gracias por, por la invitación y, y nada... Claramente es importantísimo y necesario hablar del balance eh, de esta primera semana de paro nacional indefinido y, y todo lo que significa en este momento para Colombia. Se encuentra con nosotros también Fabio Arias, él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y está aquí en calidad de fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Eh, Fabio, bienvenido a nuestro conversatorio. Santiago, buena tarde para usted y para todas las personas que nos acompañan en este live para Boroló y obviamente para Jané y Tatiana. Buena tarde. Mm -hmm. Y está por entrar, y ya entrará, que está en otra llamada, una de las personas que ha estado más ocupada durante estos días de agitación. Él es Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, es decir, Pares Colombia, profesor de la Universidad del Externado, columnista del país y director y presentador de la hora AAA en Mesa Capital, compañero mío de Franja. Eh, les voy a contar un poco de qué se va a tratar nuestro temario. Nosotros vamos a, a hablar... Eh, de, como dice Ariel, de tres cosas lo primero es vamos a hacer un balance de esta semana de, de esta semana que ha pasado tratar de hacer un balance yo sé que va a ser muy difícil condensar eh, eh, ocho días eh, de, de agitación absoluta a triple jornada pero pues vamos obviamente a aspirar a hacerlo lo segundo es eh, una evaluación eh, sobre lo que pide el paro, las aspiraciones del paro y el itinerario a seguir y por último vamos a hacer una reflexión sobre comunicar el paro, sobre qué representa, cuál es la hoja de ruta para comunicar el paro en un momento en donde estamos viendo una fractura muy grande entre la comunicación, entre comillas, de la gente y la comunicación de los medios hegemónicos tradicionales eh, que solamente acentúa la sensación de que existe una traición eh, por parte de, de la comunicación convencional. Me gustaría eh, empezar eh, pidiéndote, Janet, que eh, hagas un balance de cómo has visto tú estas jornadas del paro, estas jornadas de manifestación, eh, la convulsión en redes, lo que está pasando. Bueno, creo que ha sido una semana súper intensa donde pasó de todo, ¿no? Eh... Eh, empezamos con, una, con, con un paro muy organizado, con un inicio muy claro y de ahí eh, ha ido escalando, a, pues hemos visto ciudades muy claras, eh, barrios muy claros, episodios absolutamente eh, impresionantes por la dimensión de la movilización, lo cual pues también ha, ha, ha mostrado ese poder de convocatoria de, y, y también ese malestar que hay, porque si bien todo empezó con la reforma tributaria y es lo que afuera un poco, es como que los titulares de afuera empezaron por ahí, la, la, la, la, la protesta contra Duque por la reforma tributaria, pues ahora como que todo el mundo se está preguntando qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Cali, qué está pasando en Sil Siloé. Eh, y, y todo ese escalamiento de la, de la fuerza, que no es la primera vez que hemos visto como eh, al ESMAD reaccionar a la policía, en, en, en la fuerza pública, los discursos oficiales también, eh, pero también tuvimos en, ese, en esta semana intensa eh, la, la, el retiro de la reforma tributaria, eh, también tuvimos la, el anuncio de asistencia militar o militarización de las ciudades, eh, hubo mucha represión, hubo mucha, también mucha fiesta, hubo mucho que lamentar. Entonces yo creo que eh, en estos ocho días han pasado muchísimas cosas que nos permiten tener muchos ingredientes de lo que está pasando en Colombia y que no, no es una cosa de hoy, sino que es una cosa que creo que ese año de la pandemia largo aplacó un poco lo que ya venía pasando en los, en los meses anteriores, también de malestar, de, de, de cuestionamiento a las políticas de Iván Duque... Y, y, y también esa reacción de, de, de la ciudadanía de, de, de ver toda esa violencia y de reconocerse como esos manifestantes que también están en las calles y que, y, y que miran todo lo que está pasando en lo pacífico eh, y también en, en, en esas cosas violentas que todas esas organizaciones que están absolutamente superadas también, eh, las organizaciones de derechos humanos en su trabajo han podido como, eh, documentar. entonces eh, yo creo que eso, han pasado de cosas de todo tipo en, este, en esta semana y creo que, que todos pues, podemos ver qué puede pasar en, en los siguientes días. Nadie se atreve creo que a decir que esto va a terminar mañana o pronto o pues es, es un camino todavía incierto, ¿no? Eh, Fabio, me gustaría aprovechar ese descontento que describe Janet para preguntarle sobre cómo se gestó eh, eh, la convocatoria este paro que llevaba eh, haciéndose desde antes de que apareciera un texto oficial de la reforma tributaria que se vio apuntalado por ese proyecto de ley, pero después por un auto del Tribunal eh, Administrativo de Cundinamarca. Me gustaría que me hiciera un poco una lectura o la lectura que se hace desde el Comité Central del Paro de, de, de esta agitación, de la convocatoria que recibieron, de la violencia con que fueron recibidos y, por supuesto, de estos ocho días que han pasado? Bueno, buenas tardes. Gracias, Santiago. Pues, bueno, nosotros cuando discutimos este tema del paro tuvimos en cuenta tres aspectos. El primero, que las centrales sindicales estatales, las centrales sindicales y sus relaciones estatales presentaban pliego de peticiones el 28 de febrero y ahí siempre se inicia una negociación cada dos años, entonces nos correspondía este, en esta oportunidad que los trabajadores estatales volvieran a presentar sus, sus querellas y sus peticiones y evidentemente eso fue un aspecto y, y la tradición que tenemos es que hacia el final de abril eh, ya hay un momento de, de discusión y, con, y confrontación con el gobierno que viene arrimando a los temas económicos, que siempre son los más espinosos en cualquier negociación de esas. Ese es el primero. El segundo, el gobierno inicialmente habló de las tres reformas: reforma laboral, pensional y tributaria. ¿sí? Y siempre que pensamos en esa situación, dijimos: el gobierno las está presentando entre el 16 de marzo, que empieza su gestión, y el 15 de abril, de tal manera que cualquier situación que se estuviera mencionando en la presentación de las ponencias, estaría también a finales de abril. Y el otro tema es que a finales de abril es el antecedente más importante y más interesante, por lo menos en la visión eh, laboral y sindical nuestra del primero de mayo. Esos tres temas combinados nos hicieron pensar que para ese momento bien podría haber condiciones de mucha sensibilización de la problemática social, que sabíamos exactamente que estaba contenida por el tema de la pandemia, pues eso no era, no era ningún secreto, sino que esos, esas circunstancias de, de, dijimos nosotros, hombre, son propicias hagamos todo lo mejor para que esa fecha eh, nos coincida el punto que nunca supimos fue el tema de la pandemia que ese era el, el punto más alto de la, del, del, del contagio y los muertos y bueno ese, esa sí fue la gran dificultad y por eso el gobierno trató de aprovechárnosla, pero evidentemente el tema era tan difícil y tan complicado, de tanta contención que hubo el año pasado y bueno, y las propuestas eran de tal magnitud tan regresivas, especialmente la tributaria, que evidentemente la gente sobrepasó esas dificultades ciertas, que son ciertas, eh, de los contagios y el riesgo del, de la enfermedad y la vida que da el coronavirus. Eso ¿Fabio? es lo que Fabio, les, ¿les sorprendió la convocatoria en un comienzo? Es decir, lo digo porque yo personalmente me, me equivoqué. Es decir, yo mismo... Eh, y ahorita, Ariel, que entre, esto ya lo hemos hablado eh, en un espacio que tenemos que se llama Capital Político, que es un podcast pues nosotros dijimos en un comienzo yo no creo que vaya a salir tanta gente porque el miedo a la pandemia está muy duro y sin embargo la convocatoria superó la convocatoria del paro nacional del 21 de noviembre de 2019. ¿Se lo esperaban? Es decir, es algo que ustedes hubieran dicho que iba a pasar desde a un no, comienzo. A nosotros ya nos sorprendió, no lo del 28 nos sorprendió fue lo del primero de mayo eso sí lo tenemos que reconocer porque habían decretadas tantos toques de queda y tantos confinamientos a nivel nacional que nosotros teníamos toda la prevención de que la gente no va a salir, porque el 28 y el 29, pues, estábamos todavía en, en, en, en el famoso 4x3, en la cual no nos podían decir, pues, que no, no nos movilizáramos, pero la del 1 de mayo sí, y esa sí nos sorprendió gratamente, y por eso dijimos, el paro sigue, el paro te, hay que continuarlo porque... Esto no se presenta tan fácil si un primero de mayo en las condiciones de confinamiento se da de la magnitud que se dio. Algo que es muy, muy interesante, eh, Tatiana, sobre el paro es que el comité del paro es un poco el nudo que ata las instituciones civiles que conforman ¿no? la convocatoria del paro no son los que están acostumbrados a hacer paros los que están acostumbrados a hacer manifestaciones organizadas y articuladas y estructuradas las centrales obreras los estudiantes los pensionados las dignidades agrarias pero lastimosamente por cuenta de la narrativa del enemigo interno y por cuenta de la historia cruenta de este país pues la lucha sindical ha sido muy estigmatizada, la lucha agraria ha sido muy estigmatizada, la lucha indígena ha sido muy estigmatizada y además de eso apartada geográficamente. Entonces, esa, eso lo que ha generado es que hay un vacío de representación entre el Comité del Paro y mucha de la gente que sale a marchar empezando por la cantidad de gente que es, por ejemplo, contratista por prestación de servicios y que no tiene una ligazón laboral con nadie. Me interesa su perspectiva, Tatiana, desde la gente, cómo ha sido cubrir... Eh, eh, de manera horizontal estos días de protesta, cómo se ha vivido en las calles, cómo se ha vivido persona a persona, este sentimiento que describe Fabio, que me interesa muchísimo, se ha sentido así cómo, cómo ha funcionado Bueno, yo creo que desde Manifiesta compartimos eh, ese sentimiento de que nos equivocamos también en una primera lectura de esa convocatoria al paro nacional del 28 de abril. Nosotras, al igual que tú, Santiago, lo que conversábamos con, con Natalia Guerrero, que es pues, nuestra directora editorial, era, pues estamos en el tercer pico de, de pandemia, no vamos a llegar como a un récord diario casi de, de 500 muertes eh, por, por parte de la pandemia, o debido a la pandemia mejor y no, no creemos que vaya a salir tanta gente y ya estaba también como ese malestar incluso dentro del mismo Congreso frente al texto de la reforma tributaria. Digamos que ya empezaba a agonizar eh, o eso era lo que, lo que se escuchaba en otros medios también que la reforma tributaria estaba agonizando y en un principio digamos que la lectura de primerazo que se hizo fue es por la reforma como está agonizando tercer pico de pandemia no va a salir tanta gente pues, oh sorpresa, que el 28 de abril eh, no fue solamente las organizaciones que convocaron el paro, fue también como, un, como una acción espontánea de la gente, que eso hizo también, que unos días después ya dejáramos de hablar de la reforma tributaria, no solamente porque se retiró también por presión social, sino que hay muchos más problemas ahí que se agudizaron con la pandemia y de los cuales la gente, distintos sectores ya están cansadas y cansados, entonces está o sea, desde manifiesta lo que voy es que es un malestar que se ha venido cocinando desde hace mucho tiempo. Nosotras venimos desde que nacimos como medio de comunicación, registrando cada dos meses, cada tres meses, eh, movilizaciones sociales. Eh, entonces, cuando se movilizó la minga hasta Bogotá, la movilización que hicieron las y los excombatientes, eh, exigiendo básicamente, a pesar de que todas las organizaciones son muy diversas, hay algo en común y que a nosotras también nos sorprende mucho y nos duele, y es que básicamente la exigencia al Estado y al gobierno en específico es déjennos vivir en paz. Los indígenas y las indígenas no se metan más a nuestros territorios, no nos acribillen más. Las y los excombatientes, las y los campesinos, las y los estudiantes, la gente en las ciudades con la pandemia, tenemos hambre, no hay trabajo. Las mujeres el año pasado alcanzamos un pico histórico de desempleo del 26,1%, si no estoy mal. En enero, eh, el primer trimestre de este año también, si, si no estoy dando mal la cifra del DANI, eh, 21,7%, 10 puntos porcentuales más que los hombres. Los feminicidios, ¿no? O sea, estamos hablando del de, de, año pasado... Desde registros, desde 227 feminicidios hasta 630 feminicidios. O sea, hay muchas, muchas cosas, pero básicamente todas convergen en una y es que estamos viendo una vida tranquila. Eso es increíble, ¿no? Porque se pensaría que por el hecho de ser seres humanos, los gobiernos y el Estado ya tendrían que garantizarnos eso tan básico y tan fundamental. A todo lo que voy es que yo creo que este paro nacional indefinido, lo que también está mostrándole al gobierno y a la clase política, que de hecho lo discutíamos en un espacio académico con el profesor Marco Romero de la Universidad Nacional, es que no se esperaban que la juventud colombiana en todo el territorio de norte a sur, de oriente a occidente, le disputara a la élite política tanto el acuerdo de paz como la movilización social. Esa es la lectura que hacemos. Eh, lastimosamente, el elefante en el cuarto no son las reivindicaciones del paro, lastimosamente las cifras que llevan a la gente a la calle, y que Tatiana y Fabio hacen un recuento bastante completo, eh, terminan por pasar a un segundo plano, debido a la reacción desproporcionada por parte de la fuerza pública y la manera en que se ha recibido eh, la manifestación y la manera en que se ha recibido eh, las marchas y la manera en que se ha llevado a cabo un enfrentamiento, un enfrentamiento que es eh, teóricamente inconcebible entre un estado que debería garantizar derechos fundamentales y la gente que está reclamando esos derechos empezando por el derecho a la protesta lastimosamente no podemos sentarnos a pensar no como mucha gente lo dice desde la clase política cuáles son las formas de manifestación correctas porque estamos abocados a hablar de una violencia que francamente es desproporcional ariel eh, ¿cómo? ¿Cómo describiría usted o dónde radica el origen de esta violencia brutal de la que está siendo víctima la gente que ha manifestado sobre todo en la situación en Cali, la situación en Pereira, la situación en, en, bueno, en Bogotá, que obviamente suele ¿no? el centralismo tiene esas cosas, suele ser el nudo de todas las cosas que pasan, pero en donde, por ejemplo, eh, no se ha concentrado el grueso de esa violencia? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Es decir, ¿qué es lo que desata una violencia tan brutal por parte de la fuerza pública? Santiago, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que hoy por hoy uno podría tener tres explicaciones a esta violencia brutal policial que tenemos. La primera es el sistema... A mí me preguntan, Ariel, ¿por qué la policía es así? Eh, por temas de doctrina, de manuales de instrucción. ¿Por qué? Hay una explicación que... Una cosa, si nosotros hacemos una cosa, la violencia policial cae el 90% y es el sistema de impunidad que se llama el sistema, ellos tienen eh, un sistema de protección judicial, que es el que tienen los militares, entonces si a la policía la sacamos de la justicia penal militar, el abuso policial cae el 90%, solo con eso, sin cambiar manuales de instrucción ni doctrina, ni eso. entonces el problema histórico que nosotros tenemos es de impunidad, lo de Dylan Cruz, etc. El segundo tema, el segundo gran problema que nosotros tenemos es que eh, la fuerza pública y la policía no tienen mecanismos de supervisión, nadie les hace control, ellos mismos informan cuántos operativos hacen, ellos mismos se informan que incautan, pero no hay quien les haga veduría por eso una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que lograr es un libro blanco sobre los 37 homicidios que han ocurrido en medio de estas manifestaciones. Entonces el problema es que no hay veduría ni de organismos de derechos humanos, ni de ciudadanía. Y el tercer tema es que eh, ellos, pues, la violencia policial siempre ha sido histórica. Eh, lo que pasa es que antes a todo el que le hacían violencia policial lo acusaban de ser guerrillero. Ahora, como no pueden, pues entonces ya nadie les cree. Entonces, esas son las tres causas. Pero yo le digo una cosa, Santiago, yo le digo esto a la gente. Si nosotros sacamos la policía de la justicia penal militar, bajamos el 90% del abuso policial. Bueno, eso que usted dice me parece sumamente importante, Ariel. Eh... Ya no se puede acusar a la gente de ser ¿no? toda guerrillera. Eh, antes era inverosímil y era la explicación tipo que daban las instituciones. El problema es que es exactamente la explicación que salió a dar el ministro de Defensa, que salió a decir que eran las disidencias de las FARC eh, y el ELN las que estaban generando toda esa violencia. Pero además después apareció... Eh, el cuento de, en el tuit este de Álvaro Uribe de la revolución molecular disipada, que para explicarles muy brevemente es un marco teórico que básicamente dice que cualquiera que se manifieste es potencialmente un terrorista, el cual acaba por volver objetivo militar a cualquier persona que se encuentre eh, contra el establecimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender o, o cómo darle algo de perspectiva, eh, Janet? A, a esta violencia que estamos viendo. Lo digo, sí es yo estoy tratando de asignar ciertos roles, eh, a usted le tocó la, la mirada en perspectiva, la, la experiencia de haber estado en otros países convulsos, democráticos, furiosos que se manifiestan, ¿cómo, cómo recibe usted estas noticias? no Como eh, lo, que, lo que yo he dado en llamar, de, perdónenme si soy cínico, eh, jamás indolente, el turno de la noche, ¿no? Porque empieza a caer el sol y empieza a reciar la violencia contra la gente, empiezan los llamados a que la gente se guarde, empiezan a, eh, los videos en las redes, empieza a desatarse un asunto eh, realmente muy serio, ya vamos a llegar al punto de la comunicación, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo, cómo recibe usted eso a partir de su experiencia? Sí, solo quisiera como agregar una cosa que haría el comentario de, de la justicia militar y es que también en la justicia civil, donde hay algunos casos que están... La gente, o sea, las personas tienen que esperar 50.000 años. O sea, yo me acuerdo haber hecho eh, eh, para el paro del 21 de noviembre del 2019 una, un recuento de, de los casos de impunidad, de varios casos de, de, de, de impunidad, de muertes eh, del ESMAD. Estamos viendo en una columna reciente que se publicó creo que la semana pasada cómo la fiscalía justifica la muerte de Dylan Cruz cuando desde, desde la Liga con el Silencio igual, desde pues, a los medios aliados. Eh, incluso tuvimos un, un trabajo ahí especial que mostraba el, el segundo a segundo de cómo fue el tema de Dylan eh, y pues para eso debe servir el periodismo, para documentar también esas cosas que a veces no se pueden documentar desde la justicia o desde, o desde los, la, la, la policía o los órganos que, que, que, le corre, que les, les corresponden. No solo es en la justicia penal militar donde donde estas cosas están fallando, sino en la justicia civil normal donde algunos casos con mucho mucho problema, con muchas amenazas, eh, con pues enfrentándose a un poder estatal muy fuerte, eh, los familiares han logrado, los abogados han logrado llevar eh, estos casos a esas, a esos a esos lugares, ¿no? Y pues y termino con eso y, y, y, y retomo lo que tú me preguntas respecto a a esto de cómo, de cómo se procesa esta protesta. Es como un ciclo que, que al que nos hemos acostumbrado ahorita, creo que todos desde el miércoles, y es como estar pendientes de cómo va la protesta, en qué ciudades, eh, en las agendas mediáticas. También a mí me parece como a veces que estoy como en dos mundos paralelos, como estoy viendo los medios, el discurso oficial y veo como unas cosas, luego entro a las redes sociales y veo como otra, otra narrativa los grupos de WhatsApp que están muy activos. Eh, justamente eh, en, este, en, en este día, desde ayer, hay mucha efervescencia respecto al cuestionamiento de si Internet está caído, si están censurando las redes sociales, como en otras protestas en otros países, hemos visto lo importante que son las redes sociales para documentar y denunciar y que tiene que garantizarse eso también, y, y ahí hay, hay varios comunicados de organizaciones relacionadas con derechos digitales, que, que, que pues obviamente la protesta está en las calles, y se traslada a las redes, está en todo, ahorita está en toda nuestra, nuestra vida copando un poco todo. Creo que poca gente puede desconectarse de eso, no solo los periodistas y las periodistas estamos como pendientes de eso, sino todo el mundo. Eh, y, y sí, en la noche como que la cosa se vuelve muy intensa y también da mucho miedo. Yo realmente pensé que ayer iba a ser como un día un poco más tranquilo. Las últimas noches me han llegado muchos videos de Fuentes, desde de Cali sobre todo, denunciando pues, los abusos policiales, los, los heridos de bala y todo eso. Eh, y ayer yo pensé que la cosa iba a estar un poco menos, eh, un poco más calmada, y llegó el video del, del, de, de, de Lucas, de Lucas y de Lucas, el, el, el, la persona que fue atacada en Pereira. Y, y es como que siempre se supera, ¿no? La violencia está superándose y eso es, es absolutamente dramático. Sí, creo que eso nos lleva a, a hacer un puente al tercer tema, que era el tema sobre comunicar el paro. Ya vamos a, a hacer una. Eh, ya vamos a hablar sobre el itinerario, lo que viene, las convocatorias, ¿no? la, la, la lectura de, de, del pliego y, y las peticiones, pero creo que ahí Janet eh, su merced toca un punto que, que es sumamente importante y es, bueno, ¿cómo se comunica el paro? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, Tatiana, un poco complementando lo que nos dice Janet, ¿cómo se ha vivido eh, desde el cubrimiento? ¿no? Nosotros estamos haciendo este live para Boroló, que efectivamente se dedica a verificar la información, a hacer la búsqueda, a, ten, a, a, a plantar además un enfoque de derechos humanos sobre la comunicación en el paro. Eh, que busca mostrar a la gente, pero además mostrar información verificada, que sea certera, pero que no deje de mostrar lo que está ocurriendo, eh, cómo ha sido el trabajo desde manifiesta, cómo ha sido el trabajo de los medios independientes, qué pasa con los medios hegemónicos, por qué, ¿Por qué existe esa fractura tan grande, y por qué, pues miren cómo estamos acudiendo a la Liga contra el Silencio, ¿no? que es un medio independiente, pero que tiene una raíz institucional, y ya, es que yo las tengo en pantallas a todos lados, ya manifiesta, que perdón, estoy hablando conmigo mismo y ta, ella manifiesta que, que hace un cubrimiento mucho más molecular, con perdón, pero sí de verdad eh, en las calles, horizontal, eh, como descentralizado, descentralizado. Gracias, eh, expansivo. No un esfuerzo por, por hacerlo de cara a la gente. Bueno, eh, uf, con los medios hegemónicos. Uf, es que yo, yo realmente no sé qué les pasa por la cabeza, no sé qué le pasa a unas y unos editores en RCN o un director de noticiero que sale a decir que toda una ciudad está celebrando el retiro de la reforma cuando lo que están demostrándole al mundo es que no son ningunas y ningunos vándalos, sino que están protestando de manera pacífica y que los están matando y es un llamado a respetar la vida o sea a mí a nosotras eso no nos cabe en la cabeza entonces acá se puede especular mucho no como algunas personas dirán, no pues hay unos intereses políticos y económicos muy claros no están de parte de la gente yo es que no, no entiendo <ríe> eh, honestamente eh, de, de medios tradicionales igual, creo que, que hay medios que están haciendo muy, muy bien su, su trabajo, como el periódico El Espectador, eh, pues que, que yo respeto mucho el trabajo de, de, de todas y todos los periodistas allí, de secciones como Colombia 2020, de fotógrafos como Mauricio Alvarado, bueno, de, de mi un saludito si están por ahí a mi equipo anterior, de, de La Puya también, desde el periodismo de opinión, entonces, eh, no creo que sean todos, pero claro, digamos que los que más llegan y, y lo que, como que toda esa, esa discusión que se ha dado en, en Twitter, como de que es culpa de Caracol y de RCN y que estemos peleando con nuestras madres, padres y familia, eh, porque claramente muestran sola, solamente una parte, o en el caso de RCN, que tergiversan completamente lo que está pasando. Eh, entonces. Es, es muy complejo hablar de eso. No, yo lo que te digo, no entiendo qué, qué pasa por la cabeza de unas personas que, que sacan semejante mentira al aire y con tanto descaro a la hora de rectificar, porque en realidad no es una rectificación. Lo que yo puedo decir de, de los medios independientes es que, bueno, desde manifiesta como medio independiente, nuestra apuesta siempre, desde que, desde que nacimos como medio de comunicación, ha sido no solamente contar las historias de las grandes ciudades, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, sino empezar a nosotras servir como parlante de las historias, bueno, como medio feminista, de las mujeres, niñas, adolescentes, comunidad LGBTI, personas trans, eh, pues de, de toda Colombia. Claro, somos un medio de comunicación que acaba de empezar súper chiquito, eh, a nivel periodístico, O sea, ahorita somos cuatro chicas, la community manager, la diseñadora, la directora editorial y yo, y claro, colaboradoras ocasionales. Eh, nosotras como intentamos siempre hacer el, el cubrimiento de movilización social en la calle. Ahorita nosotras nacimos en medio de la pandemia, ¿eso que ha hecho? Pues que nos ha dificultado, nosotros no podemos decir, no sé, vámonos para Cali a ver qué está pasando en Cali, eh, viajemos a tal parte... Porque, claro, la pandemia lo ha hecho el ejercicio periodístico mucho más complejo. Eh, nosotras salimos siempre, tratamos siempre de hacer ese cubrimiento con la gente. Bueno, Natalia y yo estamos aquí en Bogotá, entonces acá en Bogotá con todas las medidas de, de bioseguridad. Ahorita, en este paro, con otras medidas como cascos, eh, porque no sé si vieron el, el video de, de, del periodista de pacifista que, que fue golpeado por un gas lacrimógeno pues en, en la cabeza y en que eso casco. fue en, en el casco, sí, el casco lo protegió básicamente, lo salvó eh, entonces en, como que siempre está ese miedo pero en este paro ha sido como más el temor de que pues claro pues están matando gente, así de sencillo entonces también cualquier periodista se siente muy a la hora de ejercer su derecho eh, entonces, y su oficio como tal. Eh, nosotras efectivamente salimos a la calle y tenemos colaboradoras en distintas zonas. Le pedimos también a la gente que nos ayude transmitiendo el, el cubrimiento eh, del paro en distintas zonas del país, eh, no sé, en Paipa, en Armenia, en Mosquera. En Funza, en Cartagenita, Facatativá, eh, y la gente también ha respondido de manera, de manera muy eh, grata para manifiesta a la hora de nosotras eh, dar esa información. Claro, ahí viene un reto enorme y es la cantidad y el flujo de información tan grande que ha habido eh, ahorita en el paro nacional y la cantidad de material sensible que está circulando en redes sociales. Eso para nosotras... Tenemos como postura ética y política ética, eh, como política, perdón, no, no reproducir estos videos eh, por respeto a las personas, a la memoria de las personas que han sido asesinadas, por sus familias, eh, por sus amigos. Sin embargo, también entendemos que ha sido en muchos casos la única manera que han tenido las y los jóvenes y las personas que están en la calle decir, miren lo que está pasando. Miren lo que nos están haciendo y la crudeza de lo que se vive en las calles de Colombia. Eh, es un reto enorme y ya, creo que he hablado mucho. No sé si queremos ahondar más como en esa conversación. Pues a mí me gustaría eh, aquí traer eh, a colación la voz de Fabio porque pues, eh, eh, el, el, el, el papel o no... El papel no, el, el rol que les asignan a los sindicalistas y a la lucha sindical, el estigma que pesa sobre los sindicatos es algo que está o que viene de mucho más atrás, que es mucho más viejo que nosotros el resto de este panel no y Fabio lo sabe como miembro de la Central Unitaria de Trabajadores. A mí me gustaría preguntarle cuál es la relación que ustedes tienen con los medios tradicionales, cuál es la relación que tienen eh, con la radio, que los buscan cuando hay que negociar el salario mínimo y que los buscan cuando hay paro y que los buscan, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido ese tratamiento? ¿Sienten que, que se está narrando el paro que les hace justicia a, la, a las manifestaciones, a, la, a las reivindicaciones de las personas, lo que se dice en los medios tradicionales? No, en los medios tradicionales regularmente la noticia, o, o mejor la noticia no, las, las comunicaciones nuestras están determinadas por el efecto que pueda tener los comentarios, las opiniones o las acciones que nosotros hagamos. Sí, mm -hmm. si al, si al, pues como los medios de comunicación son grupos económicos ya, porque eso ya, el periodismo ya eso está casi que mandado a recoger desde el punto de vista de la, de, de este papel desafortunado que le impuso los grandes monopolios a los medios de comunicación y que de ahí desafortunadamente los tienen atados y amarrados sus intereses, entonces que nos puedan comunicar y que nos permitan comunicar con ellos depende de la acción concreta que estemos desarrollando hay cosas genéricas que no se pueden ocultar o, o acciones que están ahí sí como se dice, a la luz y tienen que buscar a alguien que diga algo sobre ese asunto, ahí es cuando nos buscan, por pues lo del salario mínimo es un tema institucional del país y por tal motivo ni el gobierno ni los medios lo pueden ignorar. Una huelga o un paro tampoco lo pueden ignorar, aunque depende de la magnitud de la huelga y del paro, porque si es de sindicatos pequeños, en empresas medianas, pues tampoco tiene mayor divulgación. Si acaso tienen alguna divulgación es cuando estamos frente a un monopolio. Avianca, el Cerrejón, Ecopetrol, eso tiene impacto inmediatamente. Pero es por eso, no por el medio como tal. Los medios de comunicación en Colombia desafortunadamente están muy cooptados por estos monopolios económicos que se han apropiado de los medios de comunicación en el entendido para ellos que es un poder muy fuerte que les conviene obviamente manejar. Y así lo hacen. Y por eso lo que dice Tatiana es cierto. ¿Cómo es posible que un periodista diga tal cosa frente a un hecho tan protuberante de la vida nacional que es imposible eh, esconder o manipular? pero lo hacen. ¿Por qué? Porque el, el, el sector económico está diciéndole, bueno, maestro, sí, esto es lo que tenemos que hacer, y bueno, y desafortunadamente eso es lo que hace. La, el periodismo ha perdido mucha, pero mucha eh, autonomía e independencia en los medios, y obviamente que cuando ya son incapaces de manejarse en esa, en ese, en ese, en esa camisa de fuerza que les ponen, logran reventar y hacer cosas interesantes. Como, bueno, como podemos ver en algunos medios de comunicación. Y lo que ha pasado en los medios alternativos, una silla vacía, las dos orillas, son, pro, son procesos que evidentemente corresponden a que los medios los ahogaron y les toca buscar otras opciones. Eh, Fabio, eh, ¿cómo funcionan las comunicaciones internas de, del Comité del Paro? ¿Cómo se enteran ustedes, por ejemplo, de cuántas personas dentro de las organizaciones han sido reprimidas por la fuerza pública? ¿Cuántas personas han sido detenidas arbitrariamente? ¿Cómo hacen ustedes eh, esto un poco a manera de aprendizaje? Porque pues ahí sí la experiencia no se, no se improvisa. Nosotros tenemos una red de... de de comisiones de derechos humanos. La CUT en cada, en cada departamento, bueno, la CUT tiene la gran ventaja de que tiene una cobertura nacional, tenemos comité de derechos humanos en cada una de las subdirectivas de la CUT, ¿sí? Y esas subdirectivas de la CUT, creo que es lo más importante que tenemos, tienen relaciones con todas las ONGs, con todas las organizaciones gubernamentales que se dedican a hacerle el, eh, la revisión y el paneo a toda esa situación. Eso es lo que nos permite a nosotros saber y conocer más o menos en algún detalle sobre qué está pasando y qué no está pasando. Corresponde simplemente a la presencia, del movimiento sindical en todos los departamentos, en todos los territorios. Y obviamente que el papel más significativo lo cumplen eh, los maestros, que están en todos los territorios de Colombia. Y esa es una situación muy cómoda, bueno, muy cómoda no, muy fácil de, de nosotros conocer rápidamente. Bien, pues sí, es que también, pues sí, sí, creo que cómoda no es la palabra, les ha costado muchos años, pero precisamente esa expansión descentralizada es un poco lo que les permite comunicar de esa manera. Ariel, volvamos a, la, a, la, a las comunicaciones porque finalmente sí existe una ligazón muy fuerte, muy clara, eh, lastimosamente cada vez más evidente o afortunadamente cada vez más evidente entre los medios hegemónicos y el poder central, las versiones oficiales, las declaraciones, las fuentes a las que se entrevistan y sobre todo la manera en que se prioriza la información, ¿no? los trancones por encima de, de los disparos de la fuerza pública. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿por qué se está generando esta fractura? ¿Por qué se está haciendo ahora tan evidente en este nuevo paro nacional la fractura que existe entre la gente y los medios de comunicación? Santiago, yo creo que aquí están pasando unas dos o tres cosas. A ver, esto es un poquito complejo por la pregunta suya. Lo primero es que, digamos, la gente, la población, los jóvenes, no tragan entero. O sea, no están tragando entero. Eso no significa que lo que hacían los medios era todo mal. Lo que hacían los medios tradicionalmente eran dar las versiones oficiales y ya. En la época Uribe se hizo muy famoso de que se informaba lo que el Ministerio de Defensa pasaba que él y ya. Y los medios, como no tenían plata por la crisis económica, no podían viajar al Meta, al Caquetá, entonces eran fuentes de comunicación oficiales. Y la gente se dio cuenta de eso. Entonces la población no traga entero. ¿Y qué es lo que busca la población? Contar la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Y cómo se hace? pues las redes sociales han sido un gran agente democratizador de eso, con todos los peligros que significan las fake news y todo, pero ha sido un gran escenario democratizador. Entonces yo lo que siento es que, yo, o sea, no se trata de decir que es que los medios tradicionales no sirven y que los alternativos sí, que son los mejores, no. Son dinámicas diferentes. Y, y, y yo les digo una cosa, por ejemplo, con el tema de RCN, yo prefiero que RCN exista que no exista, a pesar de todo lo que comete. Yo digo, ojalá exista, porque es Aunque que... se interrumpa ahí, ojalá, pues a mí también uno sabe que está pensando cierto sector, ¿no? O sea, también, deben existir también para eso, perdón, que me mete Sí, entonces, tienen que, no, y por salud de la democracia y por saber qué piensa el otro lado. Entonces, digamos, son cosas diferentes, digamos, a mí cuando me dicen, Ariel, ¿y usted por qué no es tan crítico? Porque es que yo ya sé qué, cuál es la versión que yo encuentro allá. Si yo, si yo pongo la obra de la verdad de Fernando Londoño, yo sé qué me voy a encontrar. Bueno, bien. Segunda respuesta, Santiago, es que los medios de comunicación tradicionales no han entendido una cosa, y es que su razón de ser esencial cambió. O sea, la chiva ya está en poder de los ciudadanos. Eh, y ellos lo que tienen que hacer es lo que hace Boroló. Es decir, decirnos qué es fake news, qué no, qué es cierto y qué no, y ayudarnos a interpretar la realidad. Porque acuérdese desde aquella famosa video donde un asistente de Hillary Clinton le muestra en el celular y le dice, mira, eh, y la señora dice, uy, Gaddafi, ahí ya se acabó la chiva para los medios de comunicación, esto lo controlan los ciudadanos. Entonces los medios no han podido entender eso, eso sí no lo han entendido ellos, todavía están detrás de la chiva, detrás de la cosa, y lo que uno busca, a mí por qué me leen tanto? Yo ahora, la, la, yo, donde yo trabajo, tenemos 500 voluntarios, por eso es que hemos hecho este cubrimiento del paro. Y la gente me dice a mí, Ariel, te mandé un video de Ortega, Tolima, y tú no fuiste capaz de subirlo. No lo pude corroborar. Y como no lo puedo corroborar, yo no lo puedo subir. La gente, ¿por qué lo busca uno? Porque pues, uno sabe porque si, pues, si uno se pone a subir cualquier vaina, es muy complicado. Entonces yo creo que hay, hay una labor de los medios adicionales, que es esa. Pero no lo han entendido. No, no lo han logrado entender. Y hay una tercera cosa en todo esto eh, y es a ver, ¿cómo lo expreso yo? Que esto no suene como una crítica a todo, pero el gran problema que tiene la sociedad colombiana es que los medios eran la voz del 5% de la población colombiana. Si ustedes encuentran los columnistas del Tiempo, del domingo, María Isabel Rueda representa a la élite, Mauricio Vargas representa a la élite, Vargas Lleras representa a la élite, Néstor Humberto Martino representa a los banqueros, es decir, de los cuatro principales columnistas de un diario como El Tiempo tienen esa voz. Entonces lo que la gente busca son las otras voces, la otra gente, eso es lo que la gente está buscando. Entonces yo lo que siento es que si los medios no tienen una apertura plural a esto, por más que tengan intereses económicos y que sean los dueños de esto, esto va a ser muy difícil pero hay una cosa que hay que tener en cuenta con los medios y es la profunda crisis económica en la que está es decir hoy casi ningún diario ya tiene unidad investigativa hoy por hoy una persona, un editor político de un diario local gana un millón y medio de pesos hace años ganaba cuatro o cinco millones de pesos y tiene que hacer seis o siete notas al día Hoy por hoy no hay plata para viajar. Entonces la gente, la gente porque fíjate una cosa, y esta es una crítica a la ciudadanía. La gente dice, no, yo quiero tener buena información de calidad, pero no está dispuesta a pagar por eso. Entonces, ¿de dónde sacan plata los medios? Supongamos que todos nosotros vamos a hacer un medio alternativo. ¿Listo? Y le decimos a la gente, suscríbase. Y si la gente no se suscribe, ¿de dónde sacamos plata para cubrir todo? Entonces también, la gente tiene que comenzar a pensar es que eh, hay unos límites, pues si no, o sea, si la gente no ayuda en esto a que los medios independientes surjan, se mantengan económicamente, en las BACI, en lo que sea, puedan donar, esto va a ser muy difícil que esto sobreviva, porque esto, o que le echa uno a, a la olla de comer, que le echan los periodistas, que anhelos, eh, eh, trabajo voluntario, no, pues hay que echarle comida, entonces en esto también la gente tiene que hacer un proceso es, queremos información de calidad independiente, pues hay que pagar por ella, porque en ese mundo es el que estamos. Ese es el, esa, esa es la gran tragedia de esto, porque todo el mundo dice, no, yo quiero información de calidad, al día, no sé qué, pero no están dispuestos a pagar, entonces, ¿de qué viven los medios entonces, Es muy difícil ese pedazo. Eh, Janet, eh, Ariel dice algo importante, y, y me gusta que hayas intervenido, porque pues la FLIP, desde que yo la conozco, ¿no? desde Carlos Cortés, posteriormente, Pedro Vaca, Jonathan Bock, siempre abogado porque estén todos los medios ahí, es un poco lo mismo que estaba diciendo Ariel, lo mismo que tú dices, y es reconocer y hacer conciencia de lo complejo que es el ecosistema mediático, pues requiere también que existan voces como las que existen, eh, ¿no? Desde los medios hegemónicos, RCN, Caracol, El Tiempo, Revista Semana, bueno, y Semana.com, etcétera, etcétera. Pero en el discurso público se está gestando un antagonismo es decir hay muchos eh, periodistas que con toda libertad actúan en oposición a los medios eso no está mal pero al mismo tiempo eh, de nuevo la fractura que existe es muy grande si uno de los objetivos del paro es generar un diálogo ¿No? Si una de las reacciones más comunes al paro y una de las instituciones de los paros es una asamblea permanente, tanto en las centrales obreras como en el interior de los estudiantes, como lugares en los cuales simplemente se dialoga, cómo plantear ese diálogo, es decir, cómo recomponer el mismo sistema de los medios, proponer una conversación en donde participan los medios grandes y los medios pequeños, los independientes y los individuos, ¿Será que eso tiene arreglo? Es decir, ¿será que estas circunstancias que describe Ariel tienen arreglo? Pues no sé, me es una pregunta muy complicada y de verdad oh. que no, no tengo una, una respuesta y, y ahí te soy súper honesta, pero yo creo que lo importante es que el periodismo, eh, pues no, yo lo veo como los periodismos, hay muchos tipos de periodismos, no es el periodismo colombiano, no son los medios de comunicación para mí, eh, pues La Liga contra el Silencio, tú decías que es un medio, en realidad es, un, es una plataforma, es una alianza de medios. Hay 18 medios um, de varias partes de Colombia eh, y la Liga surgió también para, para intentar eh, cubrir temas eh, que, que pues, en la centralidad de Bogotá, Medellín, Cali, a veces no se tocan, que están en territorios donde no hay medios de comunicación que... Que donde es más fácil enterarse de lo de que estoy no sé, en Guaviare y, y enterarme de lo que pasa en Bogotá que lo que pasa en, en Guaviare mismo, ese tipo de cosas, entonces... Eh, eh, a mí me parece que, que ahí el, el, el, el, lo importante es que exista esta información, que haya garantías para ejercer el periodismo también durante la protesta también. La FLIP, por ejemplo, que para la gente que no, no sabe qué es la FLIP, porque también pienso que a veces nuestras discusiones son como muy periodísticas, es, es una fundación que, que, que busca garantizar la libertad de expresión y ahí... Eh, han denunciado varios casos contra, de, de, de, la fuerza, de, la, de las fuerzas de seguridad contra periodistas. Acá el, a, a los periodistas los matan. Entonces, eh, creo que eh, pues un caso no tan reciente, pero que tiene que ver también con Ecuador, fueron los tres periodistas ecuatorianos asesinados en la frontera con Ecuador, eh, que, que, que fueron, fueron asesinados por un grupo armado allí en la frontera. Entonces... Eh, las discusiones de, si, pues si, si, si, de quién es el dueño, de si, si tienen, o sea, hay muchas discusiones que dar, pero creo que la garantía para ejercer nuestro trabajo, para que podamos ir hasta las, a la, a las cosas, contar las cosas, que podamos, eh, incluso este tema de la, de la crisis económica también es una cosa que, que la pandemia es transversal a todas las profesiones, pero creo que para el periodismo silenciar voces, que se apague un medio. Que, que deje de existir eso, eso es muy, muy triste, pero también yo me alegro mucho de que eh, durante la pandemia también han surgido medios nacidos en la pandemia, como, como contaba Tatiana Manifiesta, o, o Vorágine, que también es parte de la Liga, pues, eh, ¿qué, ¿qué entendimos nosotros desde la Liga? Como que eh, la, la, el periodismo en red, el periodismo colaborativo, el sumar voces desde el periodismo, eso es súper clave, y eso ahorita en las marchas que... Eh, lo que hemos intentado es también sumar los esfuerzos, ¿no? Como no podemos estar en todo lado, están pasando tantas cosas, eh, nos preguntamos mucho sobre lo que llega, sobre lo que es verdad, sobre, eh, pues eso, aunar esfuerzos, hacer, hacer la voz del periodismo, de los periodismos como tan diversa, eso me parece que es súper clave y, y, y yo creo que en todas las cosas que están pasando en el paro también... Eh, se ha visto mucho eso de cómo trabajar en red ¿no? y sumar esfuerzos en, los en las organizaciones de derechos humanos, en los periodistas, eh, en, en, en, las, en las organizaciones académicas, en las universidades, como que me parece que ahí está la fuerza de, de, de sumar esa diversidad de voces y, y que existan, ¿no? Eso es lo primero, pues que existan, todos que, deben, que existan, no importa como qué color tienen, eh, pero que nos transmitan las cosas que están pasando, que desde su visión, desde su sesgo, eh, desde su eh, mirada, desde su, pues lo importante es que sea, que, que, que, que, la, que, que pensemos en la gente que también está, también ávida de tener información, de leer, de consumir noticias, contenidos, hay mucha competencia ahorita, entre comillas, competencia de los contenidos en redes, en medios, en todo, entonces, Creo que por ahí hay, hay como mucha diversidad que debemos de explotar también. Eh, vamos a pasar, ya queda poco tiempo. Eh, Fabio, pues para terminar, eh, hablemos sobre lo que viene para el paro nacional. Quiero que me cuente un poco cuál es la agenda, cuál es el itinerario. Ya se tomó una decisión, la convocatoria sigue eh, hasta el 19 mm -hmm. o... Va a haber manifestaciones en estos días convocadas oficialmente, ya después hablaremos con Tatiana sobre cómo se ve eh, la actitud de la gente que si van a hacer cacerolazos, plantones, si van a reunirse en los puntos habituales. Pero Fabio, ¿cómo, cómo está? Primero, la agenda, ¿no? ¿Cuál es el itinerario de, de, de los días a seguir en el paro nacional? Y... ¿cuál es, eh, la, qué posibilidades hay de que el gobierno finalmente se siente a dialogar con el Comité Central del Paro y con todas las la reivindicaciones que se ven ahí representadas? Bueno, nosotros obviamente que estamos eh, pensando en cómo lograr comunicarnos con la cantidad de gente que no tiene representación en el Comité Nacional de Paro. Ese es un tema que lo tenemos ahí eh, nos falta, bueno, algo nos tiene que estar faltando o de parte nuestra o inclusive de los demás que de pronto te quieran tener alguna voz ahí, porque entiendo que también no todo el mundo quisiera tener la voz ahí, también lo puedo entender. Entonces, ahí tenemos un, un, una falta de comunicación que estamos, me han dicho, le hemos dicho a mucha gente que nos ayuden a, a, a realizar esa acción que no la, nosotros no la sabemos hacer. Y no sé si las otras personas que lo quieran hacer tampoco hayan podido encontrar el mecanismo para hacerlo. Ahí hay cosas que están en pleno desarrollo, en plena discusión, especialmente porque si usted va a negociar algo con el gobierno de una cantidad de gente que de pronto no tenga representación en el Comité Nacional de Paro, pues o se siente asaltada o se siente simplemente no, no interesada en lo que pase ahí aunque nosotros también decimos sobre en el Comité Nacional de Paro, Hombre, en general, las seis, los seis puntos del pliego de emergencia, más la exigencia de las garantías eh, al gobierno para que la protesta social verdaderamente te, las tenga y no nos estén matando por, por hacer una protesta, pues son los elementos centrales en los cuales mucha gente también se siente representada, también lo entendemos, sí. así como la gente lo entendió en el tema de la reforma tributaria que sin estar ahí representado dijo, no yo voy por esa ¿sí? y más o menos los desarrollos de los movimientos son eh, de una cosa y de otra los que tienen representación y los que ven que ahí se pueden sentir representados y otros que ya no están contentos solamente con eso sino que quieren representación propia perfecto, en el punto que tenemos muchas dificultades es en el último y estamos aspirando a que mucha gente nos ayude a descifrar ese tema para poder hacer eso y en concreto hombre, vamos a seguir eh, haciendo acciones de movilización para fortalecer el paro, ¿sí? Gustavo Petro ayer lanzó también unas ideas, nosotros tenemos otras para el 12 de mayo, ¿sí? Eh, que va a ser un momento también en el cual eh, necesitamos que suba mucho el volumen de la protesta social, eso sí, de manera pacífica, reclamándole al gobierno las garantías, ¿sí? Y de que definitivamente nos permitan hacerla de manera pacífica, porque es que al final este es el círculo vicioso de la violencia, ¿sí? ¿Por qué se da la violencia? Es porque alguien empieza a agredir a alguien, y en términos generales para nosotros, quien hoy agrede tanto que mata, es que hablar de muertes es una cosa muy delicada, ustedes que están más jóvenes que yo entienden mejor inclusive que yo, porque me ha tocado ver tantos que uno no sabe ya ni qué hacer, ¿sí? Y entonces, eso es una situación muy incómoda y en, la, y en la forma en que hoy se conocen las redes, lo obligan a uno a sensibilizarse de tal manera que dice, ole, ¿pero qué estamos haciendo? Están matando a nuestra gente, ¿qué hacemos? Bueno, hay unos que se desesperan más que otros, pero hacer una fuerte movilización pacífica y yo creo que en eso, eh, Gustavo Petro acierta, pero nosotros estamos interesados en que sea de esa manera y no de otra, porque no, no, no estamos en condiciones distintas sino que contra la violencia hacer movilización pacífica para que el gobierno y la población se la exija al gobierno directamente y pare esta mortandad y esta masacre que tenemos entonces el 12 de mayo vamos con mucha fuerza, aspiramos a sumar mucha gente ¿sí? eh, a quitarle todo color político en ese momento para que y, inclusive de, de que la gente porque mucha gente no entiende, oye Fabio pero ustedes van a ir hasta a esta marcha hasta que tumben a Uribe eh, a Duque, perdón, bueno, casi. A, hasta que tomen a Duque, de, decimos, no hombre, no creemos que haya condiciones para eso y además como están las cosas, eso suena como un salto al vacío. Más bien esperamos que esto sirva de mucha acumulación política muy fuerte en la población para que entienda que las de, dos, las de 2022 tienen que ser de transformación y de cambio, pero de transformación y de cambio. No es que dicen la, las élites, la que dice la ciudadanía. ¿Cómo funciona, Tatiana, esa comunicación ya entre los, la, la, la, la parte de la sociedad que no está representada o que no, eh, no, no... No sé si tanto porque se siente como simplemente porque no tiene una entidad a la cual colgarse, ¿no? Yo me acuerdo en el paro del 2019 había una marcha de, de gente que hacía yoga, había una marcha de madres embarazadas, ah, había unos grupos claro. poblacionales tan diversos que era sí. absolutamente imposible poner sobre eso un manto, ¿no? Una, una, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se siente la cosa en la calle? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha percibido usted? ¿En los lugares hay entusiasmo por la siguiente movilización? Eh, la, ¿La gente está haciendo estas manifestaciones? ¿Qué está pidiendo? Hábleme un poco de, del otro lado. Eh, yo pienso que como... Esa comunicación, más que una necesidad, digamos, de, de, ser, de sentirse representada de los, los diversos grupos eh, por las y los organizadores del paro, nosotras no sentimos que haya como tal esa necesidad porque la comunicación básicamente es tomarse la calle es ejercer el derecho constitucional a la protesta y a oponerse a una serie de políticas que están afectando a los sectores más empobrecidos y más vulnerables de todo el país. Eh, claro, hay, hay diversos grupos y eso es eh, eso lo vimos nosotras ayer, que salimos a cubrir pues, todo el día, nomás en Bogotá había una diversidad de puntos de encuentro, diversidad de plantones. De hecho, bueno, empezamos, digamos, con la ruta clásica en el Parque Nacional y fue un poco gracioso ver que venía un mar de gente del de centro de la ciudad que iban hacia el norte, el séptimo hacia el norte y otro mar de gente que venía. Eh, séptima hacia la Plaza de Bolívar y había otro punto de concentración en héroes y estaba el punto en engativá y estaba Portal Américas. Eh, no, digamos este sábado hay otra marcha que está convocada por por, eh, por somos un rostro colectivo eh, que son estas chicas eh, feministas que articulan, digamos que todas las colectivas feministas del país. y Es una marcha de las madres, o sea, de las madres también que han perdido a sus hijas e hijos, hijas, eh, asesinados en el marco de, y asesinadas en el marco del paro nacional. Eh, entonces hay, o sea, que hay un montón de, de inconformidades que se unen de nuevo. O sea, ayer también estaban las y los médicos y el sector del, de salud eh, protestando por, por esa reforma en la salud que, que para la comunidad médica es tan, tan nefasta. Eh, entonces, digamos que claramente hay una diversidad de, de exigencias eh, hacia el gobierno nacional, pero yo creo que la gente ha entendido y creo que eso es una gran victoria en medio de este panorama tan duro y es que se ha ido poco a poco como deconstruyendo eh, ese imaginario de que las y los defensores de la vida son criminales, porque en Colombia históricamente ese es como el estigma que ha recaído sobre las personas, es que es increíble lo violento que puede llegar a ser este país, que por defender la vida, por decir, esta persona tiene derecho a vivir, porque respira, te tachen de criminal, y te vuelvas objetivo de militar, sea de la policía, el ejército, de grupos ilegales, o bandas criminales. Yo creo que ese apoyo al paro nacional y la cantidad de gente que ha salido, ha sido eso. Como tenemos que defender la vida. Y estoy completamente de acuerdo con Fabio. La invitación es de la manera pacífica, eh, de la manera más pacífica posible, porque lo hemos visto, porque es así. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con la acción directa sobre una pared, sobre un carro, o sea, porque es que yo lo entiendo y yo entiendo esa rabia. No estoy diciendo que eso represente la posición del medio. Eh, sin embargo, ya sabemos que acá... No más lo que le pasó a Lucas, salir a bailar y a decir no se están matando le costó ocho balazos en su cuerpo. Entonces, no, no seguir esa espiral de violencia, eh, no seguir, o sea, como dando razones para que las fuerzas, la fuerza pública y distintos grupos armados ataquen a la población civil, porque Colombia no aguanta una muerta más, un muerto más. Eso es. Bueno, ya para cerrar, eh, Ariel, eh, volviendo a tomar el tema de la violencia, que de nuevo es el gigantesco elefante en el cuarto, ¿cómo propiciar un alto al fuego inmediato en medio de las manifestaciones? Es decir, ¿cómo hacer, cómo, qué propiciaría un desescalamiento, ya que pelearse el fuero militar o pelearse la justicia penal militar nos tomaría mucho tiempo de debate y el Congreso y los decretos y las cortes. ¿Qué hacer para que la violencia pare cuanto antes? Para que deje de morir gente en los barrios y en los municipios del país. Esa es una pregunta difícil, Santiago, y yo creo que todo eso depende de la acción del presidente de la República y de la Policía Nacional. La única forma que nosotros, digamos, ¿cómo desactivar el paro? Lo primero que tiene que hacerse es una reforma a la policía y un cambio en la cúpula de la policía, es decir, 37 muertos, no pueden ser en vano, es decir, incluso la gente que está marchando, aún si se quisiera desactivar, no lo puede hacer el problema es que el presidente ha cerrado cualquier tipo de negociación una cosa es conversar o dialogar y otra cosa es negociar y con ese sofisma nos está enredando entonces la única forma que tenemos de parar esto es que la fuerza pública pare si no, va a ser difícil, ¿cuál es el miedo que yo tengo? que venga una escalada entonces, tenemos civiles armados que quieren matar los civiles protestando. La policía matando a los civiles protestando. ¿Cuál es el paso que sigue? Algunos civiles protestando se van armados. Pues eso no. Y en Colombia que hay armas. De hecho, me decían hoy que en Pereira están escaseando las armas. Que esa era la casa de, de sacar armas. Entonces, un poco hay que tener, digamos, esto, esto tiene que tomar una decisión muy rápida del presidente que pare, que pare esto. Pero no, yo no veo ningún tipo de, de posibilidad. Termino con esto, Santiago. Yo creo que el, el, el presidente está utilizando la táctica Maduro de las revueltas del 2018, que es aplacar a punta de violencia el paro, porque no tiene que negociar. Y eso tiene un margen de maniobra de aquí al domingo, por lo que de aquí al lunes. Si eso no lo logra hacer eso, yo creo que el paro se va a reactivar muy rápidamente otra vez. Pero va a ser muy difícil que en estos días pare la violencia. Lo que yo le digo a la gente es marchemos, protestemos, bloqueemos hasta las 8 de la noche. A esa hora a las asambleas, a las casas y a las 6 de la mañana se madruga, Pero en las noches donde están masacrando a la gente. Créense cordones humanitarios para el tema medicinal y de oxígeno, para los temas de alimentación y gasolina y para una veeduría internacional que pueda entrar a barrios como en Cali, como en Siloé, por ejemplo, o que entre en algunas zonas de Pereira. Y lo tercero es, ármense de los celulares para poder eh, grabar todo. Esas tres cosas las estoy recomendando, pero bueno, yo soy es un analista, no soy director del paro, entonces poco importa lo que yo diga en este caso. Perfecto, bueno, nosotros aquí cerramos, eh, nos fuimos un poco de la hora, pero creo que ha valido la pena. Eh, muchísimas gracias Janet, muchísimas gracias Tatiana, muchas gracias Ariel y muchas gracias a Fabio que se nos cayó de la llamada o que seguramente tenía otra porque las comunicaciones de la central del paro va ¿no? de, de una pestaña a la otra. Muchísimas gracias por haber estado acá eh, todas y todos ustedes. Por último, simplemente una reflexión y es comprendamos que tenemos una responsabilidad colectiva que atraviesa el cuidado y que el cuidado es también una acción política. Me uno a las voces de quienes han participado en este conversatorio para pedir que la gente haga un uso responsable de su agencia política, que haga uso de las comunicaciones, pero sobre todo que trate de establecer una conversación permanente, porque es mucha la gente que está pendiente de ustedes. Puede que las redes las corten, puede que Instagram baje posteos, puede que quiten internet en siloe, puede que eh, pretendan en algún momento silenciar lo que está pasando, pero eso requiere de máximo tacto por parte de nosotros. Y eso también implica un uso responsable de la información, sea de la información sensible como sobre todo de la información veraz y corroborada. Si ustedes son simplemente, entre comillas, espectadores del paro, vale la pena que se hagan a herramientas y a medios en los cuales puedan confiar a plataformas que comuniquen verazmente lo que está pasando y también a organizaciones de derechos humanos que permitan siempre mantener un enfoque de cara a la gente y que ponga a la gente primero. Eso es lo primordial, exigir que exista el diálogo y exigir un desescalamiento inmediato de la violencia de la fuerza pública contra la población civil y después todo lo demás podrá ser sometido a debate, negociación, conversación, diálogo, llámenlo como quieran. Aquí eh, me despido yo, les agradezco muchísimo por haber entrado en sintonía claro, con esta decir, conversación. Claro, Tatiana, por por favor. Chiquita, Y es que decirle a la gente que nos está viendo que recuerden que la revolución es la vida, es mantenernos todas y todos y todes con vida y que estamos pidiendo una vida digna para todas y todos, incluso Incluso no, también eh, para los miembros y personas de las fuerzas públicas acá. O sea, no más muertos, por favor. Sí, la vida exactamente debe ser lo que prime y de hecho es importante que desmantelemos ya esa idea machorrita y hipergallarda del martirio. El martirio nos regresa a una etapa a la que no queremos volver y no nos ha garantizado tampoco ninguna victoria en nada. Entonces no caminemos sobre los cuerpos de gente muerta, al contrario por favor cuidémonos, guardémonos a la hora de guardarnos y mantengámonos vivos porque solamente así somos fuertes y mientras más somos y más juntos y más juntas estamos, más vamos a poder propiciar el cambio que queremos, el cambio tiene que mantenernos y tiene que encontrarnos a quienes estamos vivos, vivos y vivas, bueno, muchísimas gracias de nuevo Tatiana, excelente reflexión final Janet, muchísimas gracias y muchas gracias Ajá. además por la labor de la liga gracias a Borolo. Organización, por favor. Nos Gracias. vemos en las redes. Por favor, traten de descansar y de dormir. Chao. Chao.